Hola mamita. Mamita, sí? ¿puedo grabar? Ay, ah. pero no, a mí no me gusta. Recuerda que no me gusta, por favor. Es que quiero mandarle a Pau el truco que me hiciste la vez pasada. Es muy chévere. Pero, recuerdas que necesito estar muy aburrida, muy Ay, tú aburrida. Puedes, tú Ay, no puedes, Bueno, eres... lo voy a intentar por Pau. Por Pau lo único, porque si no, no lo haría. ¡Bien! ¡Mami! Si es que sí podía. ¿no? Y hasta ¿Sí? el libro preferido, 1984. 84. Tremendo ese libro, mami. No, otra vez, otra bueno, vez. Bueno, intentaré porque quiero complacer a mi hija. Aburrimiento total. ¡Bien! Uy, uy, ¡Ay, hoy ¡Se convirtió en una tablet! Muy bien, mamacita. Eso es lo que... Mucho bueno, año. bueno, la última porque ya me cogiste así como, como en aburrimiento total ¡Bien, amiguita! ¡Súper bien! amiguita ¡Ah! super bien lo tan Mire ¡Mira, pa! ¡Mira la elizorra! ¡Eso, rey, ya, rey, ya, ya! cuando no. usted la hizo. Uh.